Hola, espero que estén bien. Vamos a partir con el panel Ciudadanías Rurales, Poder Local en Fronteras de Recursos. Eh, tenemos a cuatro participantes para el día de hoy. Va a estar Valentina Feuchelman, Brigitte Ortiz, eh, yo y si nos incorpora posteriormente eh, Javiera Larraín. Um, les voy a contar, este panel eh, está desarrollado en torno a un proyecto de investigación que estamos ejecutando en Chile para comprender el fenómeno de la ciudadanía en contextos de ruralidad y de fronteras de recursos. Por lo tanto, las cuatro presentaciones tienen algunos ejes comunes, particularmente en la reflexión sobre espacios y prácticas de participación política, la resignificación del concepto de ciudadanía y la manera en que se expresan las relaciones entre habitantes rurales y el Estado o las industrias. Por lo tanto, para ir directamente a la discusión, vamos a invitar a Valentina fogelman para que eh, presente. Ella es geógrafa de la Universidad de Chile, es asistente de investigación del proyecto FONDESIT 1210331 y ayudante de cátedra del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en juventudes y ruralidades y nos va a presentar sobre territorios rurales en contextos extractivistas, efectos de la privatización y escasez del recurso hídrico. Valentina, por favor, 15 minutos para presentar. Las preguntas las dejamos para el final de las cuatro presentaciones. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Genial. Eh, hola a todos los presentes, mi nombre es Valentina eh, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes los principales hallazgos, eh, los principales resultados de una investigación que se encuentra en el marco del proyecto de investigación de Fondes y Ter Ciudadanías Rurales, tituladas como Territorios Rurales en Contextos Extractivistas, Efectos de la Privatización y Escasez del Recurso Hídrico, esta investigación se ubica geográficamente en dos comunas de la región de O'Higgins. La región de O'Higgins se ubica al sur de Santiago, que es la capital nacional de Chile, eh, y nuestra área de estudio se ubica al oeste de la región, tal como lo podemos observar en esta cartografía. Una, una característica muy particular de estas dos comunas es que se emplazan en un, en un área denominada como secano. A su vez, esta área se divide en dos sectores. Por un lado tenemos esta superficie que está dentro del polígono en, con líneas rojas, denominado secano interior, y donde se encuentran las comunas eh, las comunas de la investigación, y por otro lado, tenemos esta superficie que se denomina como secano costero. Esta, estas comunas, y el secano en particular, tienen diversas características que convergen y que a la vez lo distinguen de toda la región de Higgins. Estas características son principalmente relacionadas con el tipo de suelo que podemos encontrar en la zona, un suelo con una limitada reserva hídrica, Debido a que el clima que, pues, que se presenta en esta zona es un clima cálido con lluvias invernales, con una estación seca muy prolongada y también muy determinada, eh, al mismo tiempo las lluvias se concentran principalmente en la temporada de otoño e invierno, siendo el mes más caluroso el mes de enero. Esto, eh, de alguna manera, eh, ...determina las prácticas agrícolas que se pueden generar en la zona. Y a esto me refería cuando podemos observar diferencias... ...entre lo que es el secano con la región de Higgins. La región de Higgins se caracteriza por la actividad agrícola tradicional. La actividad agrícola del secano se caracteriza por la producción C basada en cereales. De esto podemos identificar los cultivos de trigo, de garbanzos, de lentejas, de maíz, cebada, arvejas arverjas, perdón, y también encontramos eh, crianzas de ganado, particularmente de bovinos y bovinos. No obstante, y de manera curiosa, también podemos observar eh, economías extractivas eh, relacionadas a la agroindustria o a la agricultura empresarial, como monocultivos de olivos, eh, monocultivos de ciruelos, ciruelos europeos, e industria forestal. Eh, la presencia también de holdings eh, empresariales como AgroSuper, que se dedica a la producción y a la distribución de carne, principalmente de cerdo y de ave en la región, y la producción de vinos premium o vinos destinados a la exportación. Digo que esto es curioso porque nos encontramos en un territorio que en una primera instancia tiene recursos hídricos que son bastante limitados. La siguiente cartografía ubica eh, geográficamente don, eh, la, las distintas actividades agroindustriales de la zona. Podemos identificar aquí los polígonos eh, que tienen un color eh, azul turquesa eh, a la, la actividad forestal. Podemos identificar con estos polígonos que tienen color verde la actividad, el monocultivo de, de olivo. Estos polígonos rosados corresponden a la empresa AgroSuper, el holding de producción de, de carne, eh, podemos identificar polígonos relacionados a la plantación de ciruelos europeos, etc. Esto, sumado a la mercantilización que existe del recurso hídrico en Chile a partir de la compra y de la venta de los derechos de agua, eh, ha provocado un conflicto en cuanto a la disponibilidad y uso del recurso hídrico para los habitantes y especialmente para... Aquellos que practican la agricultura de secano que les hablaba hace, una, hace unos minutos atrás. Esta agricultura basada en la producción de cereales. Esto y relacionado con los hallazgos encontrados en las visitas a terreno a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas, el desarrollo de talleres, es que hemos identificado que existe una problemática que tiene relación con la apropiación del recurso hídrico que ha significado un despojo del recurso hídrico hacia sus habitantes, que al mismo tiempo ha provocado una transformación profunda de las dinámicas productivas, medioambientales y sociales del campo chileno, en particular de este sector denominado como secano, secano interior. De esta manera, los conceptos centrales que sustentan nuestra investigación eh, son, por un lado, el concepto de frontera de recursos y, por otro el concepto de acumulación por desposesión. Ambos van por una misma línea de pensamiento. ¿no? El concepto de frontera de recursos lo vamos a comprender como la transformación del territorio para amoldarlo al modo de producción predominante, basado en la extracción de los recursos naturales y que modifica las formas en que sus habitantes acceden y controlan la, natu la naturaleza. El concepto de acumulación por desposesión lo vamos a comprender como las comunidades locales se ven despojados del acceso al recurso y el control del territorio debido a la llegada del capital, en este caso las actividades agroindustriales. Estos territorios se ven subordinados a leyes y a modos de producción de las empresas. Para concluir eh, este, los conceptos centrales, quisiera recalcar que el concepto de fronteras de recursos, de alguna manera es el concepto que explica eh, dónde se da lugar esta acumulación por desposesión. En cuanto a la metodología utilizada, en una primera instancia realizamos una codificación inductiva de las entrevistas aplicadas en los territorios, en nuestras visitas a terreno. Eh, en estas codificaciones logramos e identificar los orígenes, las causas, las manifestaciones y las consecuencias que los habitantes eh, atribuían a la crisis hídrica, ¿cierto? Siempre desde, to tomando eh, sus palabras y sus discursos. Eh, para efectos de la presentación, yo solamente voy a mostrar eh, lo relacionado a las consecuencias de la crisis hídrica. Y por otro lado, se realizó una fotointerpretación de imágenes satelitales en Google Earth Pro debido a la maravillosa resolución que tiene este software, esta plataforma. Acá puse una foto de cómo fuimos eh, eh, generando esta fotointerpretación, ¿no? Esta es una, una imagen de, del área de estudio, eh, donde podemos identificar que eh, esta área que antes era utilizada para agricultura, hoy está siendo, está siendo subdividida en predios para entregarle otro uso de suelo. Esto tiene relación con, lo, con los hallazgos que voy a presentar. Entonces, como resultados preliminares, y en relación y basado a lo que eh, nos compartieron las habitantes y los habitantes de estos territorios. La crisis hídrica eh, no, es para, no, no, no llega a todos por igual. Los agricultores son los más afectados. Son estos agentes, son estas personas quienes eh, se ven más involucrados en cuanto a las estrategias que tienen que optar para subsistir y qué tomas de decisiones tienen que que generar para, ya sea, reconvertir su economía y también cambiar su forma de vida. Acá les presento una nube de palabras donde se presentan los conceptos claves eh, en los discursos de los habitantes de estas zonas, donde podemos identificar agricultura, problema, escasez, agricultores, olivos, potable, empresas. Eh, se forma, vamos ahí como generando también un mapa mental, de cuáles son los problemas que, que estos habitantes reconocen. Relacionado con esto, me gustaría decir que eh, muchos de los habitantes nos, nos compartieron que eh, estos agricultores tienen que empezar a tomar nuevas decisiones. Y esas decisiones eh, se, se, se han, han, han resultado en la venta o el arriendo de tierras a nuevos agentes económicos. Esto tiene relación con los nuevos usos de suelo que podemos identificar en el sector del SECAR. Estos usos de suelo tienen relación, primero, con la llegada de proyectos fotovoltaicos. En esta cartografía podemos identificarlos, esta es la leyenda, eh, los, los signos que son, son unos polígonos que, azules, que al medio tienen como una ampolleta. Esos son los proyectos fotovoltaicos que ya han sido aprobados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y que ya están, eh, ya sea operando en el territorio o ya se están instalando como tal. Y en segundo lugar, eh, logramos ver una proliferación de infraestructura residencial o segunda vivienda. Esta segunda vivienda eh, la podemos identificar en la cartografía como estos puntitos naranjos que llegan a ser tantos en cantidad que no se logra visualizar bien, como que forman machones negros por, la, por, por lo mismo, son, son bastantes. Entonces, este cambio de uso de los suelos eh, significa también una pérdida de los suelos agrícolas. Quisiera que, eh, sé que esta cartografía tiene bastante información visual, pero me gustaría que nos concentráramos en el área que está dentro de este círculo. Los polígonos verdes eh, brillantes corresponden a terrenos agrícolas, y los polígonos azules corresponden a terrenos forestales. Aquí vemos una superposición de usos de suelo. Por un lado, podemos observar que los terrenos agrícolas y los terrenos forestales están siendo disputados por eh, estas segundas esta, eh, viviendas esta segunda vivienda o estas infraestructuras residenciales. Por lo tanto, podemos identificar una transformación económica del territorio debido a que se están disputando lo, los usos de estos suelos. A modo de reflexión y de síntesis eh, sobre los resultados preliminares que hemos eh, construido, eh, quisiera tocar cuatro puntos. El primero, compartir con ustedes que este es un fenómeno actual. Eh, este fenómeno se ha intensificado desde la, de la pandemia, eh, sobre todo el fenómeno de la parcelación. Si bien tiene una data más larga, eh, y se puede observar un cambio en el territorio desde el año 2017 aproximadamente, hoy en día vemos una proliferación de parcelas desde el año 2020 hasta la actualidad. Esto se constituye a, a su vez como el principal desafío de gobernanza para los gobiernos locales, para los municipios, entendiendo que la llegada de más personas, la construcción de más vivienda también requiere de mayor demanda en cuanto al recurso hídrico. Y entendemos que esta zona, debido a sus características agroclimáticas, como también sus características eh, agroindustriales, eh, posee un recurso muy limitado, lo que genera conflictos también. Eh, por lo tanto, quisiera decir que la parcela, este proceso, no disminuye la crisis hídrica, sino que la intensifica, sino que es otro actor, otra gente que viene a disputar este, este recurso. Por lo tanto, eh, una de las reflexiones como más importantes sería, eh, y también a modo de pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Qué espacios y qué prácticas de participación política se deberían dar en estos territorios que están marcados por eh, este tipo de capital, por ejemplo, el agroindustrial, y estos nuevos usos de los suelos que no solamente cambia la dimensión productiva económica del territorio, sino que también cambia los modos de vida, porque tenemos que tener presente que la agricultura, y por sobre todo la agricultura de secano, no solamente una forma de producir, sino que también es un modo de vivir y una relación del ser humano con el ambiente. Eh, bueno, esa sería mi, mi presentación. Muchas gracias por eh, la escucha. Eh, así que Álvaro, te, te paso la palabra. Gracias, Valentina. Continuamos con la presentación de Digit Ortiz. Que ella nos va a hablar de prácticas de ciudadanía rural en territorios extractivistas, una propuesta topográfica. Digit es licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y estudiante del Magíster de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Es asistente de investigación del proyecto FONDESIT 1210331 e investigadora social en Fundación Nodo 21. Sus temas de investigación son educación superior, emociones y exclusión social. Brigitte, por favor, 15 minutos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien. Super. Bueno. Eh... Ay, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Brigido Ortiz y a continuación les voy a presentar el estudio Prácticas de Ciudadanía Rural en Territorios Extractivistas, una propuesta topográfica. Este estudio lo realizamos junto a Beatriz Busto y el equipo también de, de Fondesit, eh, en donde basadas en la revisión de dos casos de estudio en Chile, específicamente en las regiones de y Zen, examinamos las prácticas de ciudadanía rural observadas en estos territorios para proponer posteriormente una topografía de estas prácticas. Para comenzar, bueno, les presentaré un breve contexto de los antecedentes que motivaron el estudio. Durante las últimas décadas, eh, los habitantes rurales en Chile han experimentado el doble efecto de un Estado que invisibiliza las zonas rurales a través de leyes que no consideran necesariamente las particularidades territoriales y un Estado ausente, ya sea por falta de servicios o transferencias mínimas y focalizadas. La lección aprendida en nuestro trabajo de campo es que el Estado actúa solo cuando necesita algo de estos territorios, pero apela a ellos para construir una identidad nacional, lo que ha significado muchas veces congelar la vida cotidiana en un imaginario rural que no incluye a todas las ruralidades existentes en el país. El, este sesgo productivo con el que el Estado chileno ha interactuado con los territorios rurales hace que este no pueda proponer ni incorporar los proyectos de vida de quienes lo habitan. Eh, por su parte también, otros factores, la entrada de empresas e industrias en los territorios rurales como actores decisivos, eh, no ha generado espacios suficientes de incidencia también para los habitantes de los territorios. De esta manera, eh, los habitantes rurales se sienten como ciudadanos de eh, segunda categoría, postados de alguna forma por un Estado que, eh, que ve a su territorio como un activo económico y no como un espacio de vida como tal. Eh, y al mismo tiempo también han visto su territorio brutalmente transformado por la expansión de nuevos cultivos. O sea, y en este sentido, sin poder opinar muchas veces o intervenir en estas decisiones. Ante este escenario, eh, bueno, actúan por resentimiento, desconfianza hacia el Estado, por la falta de protección que le ofrece frente a la, a la acción empresarial. Así, eh, bueno, el modelo extractivista ha ido configurando las regiones rurales de manera importante. Estos mapas, no se ven mucho, pero <ríe> muestran eh, cómo la concentración de actividades económicas basada en la extracción de la naturaleza, tanto en la región de Aisterio y O'Higgins, está en constante evolución, tanto en términos de profundización como de ampliación de los productos. Por ejemplo, en O'Higgins... Eh, es posible eh, apreciar un complejo eh, conjunto de empresas agroindustriales a lo largo de la carretera Panamericana, mientras que en los valles centrales y el secano costero eh, se convierten en campos de producción de manzanas, por ejemplo, damascos y, bueno, más recientemente, recientemente cerezos y paltos para el mercado chino. Más al sur, en la región de Aysén, eh, esta se ha convertido en el centro de las etapas de cultivo del salmón tras la última crisis ecológica de la región de los lagos eh, por el virus guisa y la floración de algas. Mientras que las plantas de procesamiento, por una parte, permanecen en los lagos, la colonización eh, de los fiordos interiores en Aysén ha llevado a una creciente tensión con la pesca artesanal. Por ello, eh, proponemos entender estas dos regiones. Eh, como frontera de recursos. Esto porque ambas basan su economía eh, en la exportación de materias primas y también estas durante las últimas décadas se han visto, han visto consolidada de alguna forma su transformación territorial a partir de, de flujos de capital eh, sobre inversiones incomoditas. Y si bien geográficamente son bien distantes, la relación con el centro político administrativo mantiene ciertas características compartidas. Por ejemplo, en el caso de, del presupuesto de la nación, es centralizado y dependen de las asignaciones de los ministerios eh, sectoriales para recibir los, eh, los recursos que permitan desarrollar infraestructura a nivel regional. Entre las diferencias, y creo que las principales, están en que eh, está la histórica subordinación, por ejemplo, de la región de O'Higgins a las élites nacionales. Dada también la cercanía eh, con la capital y también la concentración económica con, en grupos empresariales. En tanto, Aysén, eh, por su parte, ha sido invisibilizada durante gran parte de su historia, primero subsumida político-administrativamente en la región de Los Lagos y luego por su baja densidad poblacional. En este sentido... Entender que la ciudadanía se forma a través de la configuración escalar y el compromiso con el lugar, se simboliza con paisajes particulares y se transgrede con seres móviles, implica ampliar la definición de ciudadanía más allá de los temas de pertenencia, digamos, y contenidos, y reconocer que la heterogeneidad, reconocer la heterogeneidad de, la, de las nociones de ciudadanía y el papel de las transformaciones metabólicas que, han, que ha sufrido el medio rural en la generación de estas diferencias. Para ello consideramos necesario considerar los efectos de la actividad económica predominante en la materialidad del territorio rural en términos de frontera de recursos, entendida a estas como espacios cambiantes en que los modos de producción y las prácticas pre preexistentes se enfrentan, eh, rediseñando tanto la arquitectura institucional como las lógicas de acceso y utilización y control de los recursos. Esto implica al menos eh, dos eh, eh, requisitos, digamos, no me palabra, requisitos metodológicos. En primer lugar, ver la, eh, las prácticas actuales en términos de la trayectoria histórica de las relaciones entre el Estado, los habitantes y las industrias. Y en segundo, identificar también los nuevos espacios en que estos modos de entender el territorio se encuentran y confrontan. Para procesar... De alguna forma, el modo en que la frontera de recursos afecta a las prácticas de la ciudadanía, formulamos dos preguntas. ¿Cuáles son los espacios de toma de decisiones en los territorios rurales? ¿Y cómo interactúan los ciudadanos rurales con otros actores? En este sentido, eh, decidimos utilizar topografías como una forma de representación de las prácticas de ciudadanía rural, porque implican una mirada tridimensional sobre las interacciones de sujetos de Estado e industrias sobre una frontera de recursos. Y con ello consideramos que permite entender bastante bien las grietas, las pendientes, las llanuras y las, y las mismas irregularidades que dan sentido a la ciudadanía. Y que son el resultado no solo de las trayectorias históricas y de las ficciones entre racionalidades opuestas relativas a naturaleza y economía, sino también las transformaciones metabólicas que hacen posible la vida eh, en estos territorios. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, más concretamente, en base al trabajo de campo donde se realizaron cerca de 70 entrevistas e información eh, mediante informantes claves en las comunas de Cisnes y la, la localidad de Puyuhuapi en Aysén y en las comunas de La Estrella, San Vicente y Pichidegua en la región de Jiguis eh, desarrollamos un marco analítico que conecta eh, las prácticas de ciudadanía rural en una matriz de combinatorias a partir eh, de la cual definimos eh, las prácticas predominantes que se agruparon en función de los efectos también positivos o negativos en las relaciones entre el sujeto y el Estado. Y bueno, como resultado proponemos tres tipos de rasgos topográficos eh, resultantes, eh, de tipo socagón, valle y pendiente. Eh, dada la premura del tiempo, no voy a ahondar en el detalle de la matriz de combinatoria, pero sí voy a señalar que esta matriz se realizó en función de la codificación y análisis de tres tipos de prácticas. Prácticas de argumentación, eh, de legitimación y participación, que nos permitieron identificar también eh, relación con el Estado, nociones de ciudadanía y espacios decisionales. Eh... Ay, sí. Después, bueno, llegamos eh, a esta propuesta que de, cate de categorización que pretende reflejar los tipos de ciudadanía que encontramos en cada localidad a partir del análisis de los tres ámbitos de indagación señalados previamente. Y el resultado es este. Eh, que Beatriz siempre se disculpa por el, por el, el dibujo, pero yo lo encuentro bastante... Bastante bonito. Eh, bueno, es, una, es la forma de representar esta, estas combinatorias que, que se crearon y a continuación les voy a detallar brevemente cada una. Eh, de manera general entonces tenemos la primera topografía que es de tipo pendiente y esta se caracteriza por la fricción entre actores. Aquí encontramos por ejemplo prácticas clientelares de conflictividad latente, intermitencia y organización de movimientos te eh, territoriales desarticulados. Dentro de esta topología eh, podemos ubicar la localidad de Puyuhuapi y la comuna de San Vicente. La primera perteneciente a la, a la comuna de Cisnes, región de Aysén, y la segunda eh, perteneciente a la región de Jigues. Ambas con prácticas de tipo intermitente. Eh, estas prácticas eh, reflejan una situación en donde los habitantes rurales desconfían de los espacios formales, pero los usan para llevar a cabo sus propuestas. Que surgen desde su propia trayectoria y evaluación de la realidad. En este sentido, utilizan los espacios decisionales de manera más reflexiva, debido a la existencia de un tejido discursivo fuerte que les permite argumentar de manera unificada la realidad y expectativas del territorio. Eh, en segundo lugar, tenemos las topografías de tipo socavón, que se caracterizan por la dispersión y articulación entre sujetos y espacios ya sea por la baja legitimidad que tienen estos espacios para los habitantes, como también por la baja capacidad de los sujetos de argumentar visiones, expectativas o futuros comunes. Eh, en esta to topografía se ubican las comunas de Cisnes, región de Aysén, y la estrella en la región de O'Higgins, ambas con prácticas de tipo fraccionamiento. Estas prácticas resultan en espacios decisionales como anómicos, donde si bien se dan ciertas articulaciones, estas no son conducentes generalmente a una acción o transformación. Eh, en general se presentan visiones negativas de la realidad rural y, como, y la institucionalidad en este caso es vista como desconectada de la realidad rural. Entonces cualquier intervención que tenga sobre el territorio es evaluada de manera negativa. Finalmente, la topografía tipo valle eh, representa como el conjunto de prácticas eh, en donde hay mayor reciprocidad y sinergia entre los actores. En este sentido, tanto los sujetos rurales como el Estado y las industrias participan activamente de los espacios decisionales y en general presentan una alta legitimidad, pero cuando esto no ocurre, eh, la capacidad argumentativa que tiene la comunidad permite igualmente una interacción densa. Dentro de esta topografía podemos ubicar a Pichidegua y eh, donde se constata una situación donde la comunidad participa activamente en los espacios decisionales formales, pero dado que los resultados no siempre han resultado favorables para ellos, la motivación por interactuar también se traslada a crear espacios autónomos, planteando cuestionamientos y críticas a, tanto al gobierno central como a la industria, demandando injerencias desde los espacios autónomos. Ah, bueno, a modo de cierre podemos señalar entonces que la legitimidad en la mayoría de las localidades es baja, lo que se explica eh, por las lecciones que, de las intervenciones pasadas del Estado y de los municipios, en tanto la participación eh, en la mayoría de los casos es formal, o sea, no hay una participación significativa. Eh, esto debido a la desconfianza y a la baja le legitimidad de los espacios, y en cuanto a la argumentación, eh, estas localidades, las localidades que eh, se han organizado y movilizado contra los proyectos que se han querido instalar en su territorio, presentan mayores niveles de cohesión en cuanto a los discursos sobre lo que es el lugar. Y bueno, las diferentes prácticas eh, podemos resumirlas entonces como una combinación de la relación tanto con el Estado y la evaluación de los efectos de la industria existente con su paisaje y su estilo de vida. Respecto a las reflexiones finales y a modo de conclusión, eh, podemos señalar que la propuesta topográfica emergente eh, da cuenta de brechas y variaciones escalares en función de las trayectorias históricas de la relación con el Estado y también de la capacidad argumentativa de quienes habitan el territorio rural sobre la presencia de actividades tipo eh, el caso, por ejemplo, de las comunas que analizamos tanto en Ogín como en Aizen, da cuenta efectivamente que la inserción de la industria en las últimas décadas, últimos 40 años, ha ido reconfigurando un paisaje de nuevas capas y relaciones espaciales, donde eh, los espacios decisionales se articulan mediante prácticas de ciudadanía. Esta topografía también eh, permite eh, dar cuenta de que no necesariamente coinciden los límites político-administrativos. Eh, con estas realidades, ya que como bien se muestra en el caso de Cisnes en la, en la región de Aysén, en el trabajo de campo identificamos que dos localidades que son de la misma comuna se encuentran en distintos niveles relacionales, demostrando que eh, en las comunas rurales muchas veces conviven diversas localidades y la relación con el Estado no está mediada solo por límites político-administrativos, sino también por trayectorias de relación histórica, eh, con el Estado y con la industria presente. Por otra parte, también eh, vemos que la, la conflictividad no necesariamente lleva a las mismas elecciones y prácticas. Mientras vemos que en Pichidegua eh, el conflicto canalizado a través de las organizaciones locales avanza hacia una, hacia una ciudadanía que busque espacios alternativos de participación, en Puyuhuapi, la región de Aysén, resulta más bien en, en prácticas de intermitencia, eh, relaciones pendulares donde la ciudadanía mantiene una preferencia por resolver algunos temas como de manera más individual y solo en algunas ocasiones busca este apoyo de la comunidad. Los tres tipos de topografía en este sentido eh, cubren, eh, pensamos, la variedad de prácticas encontradas y permiten inclu incluir nuevas en función de interacciones entre habitantes, industria y Estado. De este modo, eh, esperamos haber, eh, haber ayudado también a demostrar que la topografía sirve como dispositivo analítico con un alcance descriptivo que permite abrir una mirada hacia las ruralidades actuales eh, en su complejidad y diversidad. Muchas gracias. Gracias, Regis. Me toca exponer a mí como moderador, me toca también presentarme, juro que no lo voy a hacer en tercera persona. Eh, voy a hablar sobre el Estado visto desde lejos, estructuras políticas e eh, insularidad. Yo soy sociólogo de profesión, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y doctor en arquitectura y estudios urbanos. Soy profesor asociado de la Universidad de Los Lagos y eh, mi investigación aborda la lejanía, la insularidad y la gobernanza territorial. Voy a comenzar a compartir pantalla, perdón. ¿Te ve, verdad? Sí. sí. Gracias. Esta presentación tiene que ver con eh, hacernos algunos cuestionamientos sobre el rol o la relevancia de estudiar eh, islas pero para partir de esa discusión, me parece interesante eh, analizar el fenómeno de la lejanía antes que el de la isla, porque es parte de una misma construcción. Cuando estamos hablando de la participación política en zonas remotas, nos vamos a encontrar con al menos tres elementos que son eh, generales, que los vamos a encontrar en, muchos, eh, en muchas localidades. Primero, la distancia, efectivamente, es un factor relevante. Esta lejanía tiene que ver con la conectividad con los centros de poder, con los centros administrativos, pero también tiene que ver con dificultades geográficas que hacen que ese traslado tome tiempo. No solamente un asunto de kilómetros, muchas veces es un aspecto eh, topográfico, como decía, en este caso de, de la geografía física de Gauss. Por otra parte, son lugares con poca población. que implica que haya poca población para la participación política? El más relevante es que una persona cumple muchos roles a la vez. En una ciudad grande uno aspira a cierto anonimato, uno puede mantener ciertas dimensiones de su vida cotidiana eh, compartimentadas. En una localidad pequeña, estamos hablando de localidades de unas pocas centenas o unos pocos miles de personas, esa compartimentación no es posible. Por lo tanto, cuando yo me presento en un rol, necesariamente estoy eh, generando información y e incorporando ruido o eh, colocándome en posiciones que involucran que tenga que responder a muchas voces simultáneamente. Y un tercer elemento es que en estas localidades encontramos carencias básicas. Por lo tanto, los planteamientos políticos van a tender a apuntar a temas muy eh, eh, generales de inversión. Alcantarillado, agua potable, conectividad. Esto hace que en la práctica se relativice el rol de los habitantes. ¿Por qué? Porque si tenemos que resolver problemas que son eh, tan básicos y tan de sentido común, alguien podría decir, yo podría pensar como consecuencia de que no hace falta un proceso de consulta ciudadana, si al final todo el mundo quiere agua potable, todo el mundo quiere alcantarillado, todo el mundo quiere vivienda, ¿por qué tendríamos que ralentizar los procesos de desarrollo y consultarle a estas personas qué eh, es lo que quieren realmente? Entonces, tenemos un factor costo además, eh, llegar a estos lugares eh, implica un desplazamiento eh, que quita horas de trabajo, eh, involucra pasajes más altos para las autoridades. Son lugares donde la eh, incidencia electoral es baja, o sea, resolverle la vida a mil personas probablemente no tiene el mismo impacto que resolverle la vida, la, la vida a mil personas en una ciudad donde no tengo que, que, que incurrir en todos estos costos. Y luego está el punto de la visión lineal del desarrollo, o sea, esto, esta idea de que si la resolución de carencias básicas es suficiente para alcanzar el desarrollo, entonces la consecuencia puede ser de que tenemos una sola forma de desarrollo que sirve para todos. Esto lo podemos caracterizar desde la injusticia hermenéutica, donde comenzamos a invisibilizar aquello que es eh, particular, aquello que es diferente, aquello que no se comporta como las áreas centrales donde vivimos todo el resto de las personas. Esta, esta, esta invisibilización no es suficiente para hablar de una injusticia hermenéutica, sino que además involucra una falta de reflexión sobre esta invisibilización. Y efectivamente en la experiencia de campo cuando uno entrevista a autoridades, muchas veces no existe un diagnóstico de que se está dejando fuera opiniones o no está la noción de que la gente podría tener una visión diferente de lo que quiere para su territorio. Y una consecuencia final de esta injusticia hermenéutica es que se produce un desconocimiento del profundo efecto que esta invisibilización genera sobre las personas que viven en zonas remotas. No somos conscientes de cuál es el impacto que genera en su disposición a participar en su validación de la política o de la democracia en términos eh, formales. Y luego, ¿por qué estudiar islas concretamente? Hay un autor, Macal, que hablaba de analizarlas en sus propios términos. ¿Qué significa analizarlas en sus propios términos? Comprender de que las islas tienen algunas connotaciones que son distintas a las de otros territorios. En particular tenemos que abandonar la idea de que las islas son pequeños continentes. Nosotros no podemos esperar que una isla, cualquiera sea su tamaño, se comporte como un continente, porque van a tener problemas de todo tipo. Ni hablemos de las islas del sur de Chile, que no tienen eh, agua eh, si no es de lluvia. Eh, necesitan la provisión de servicios básicos, necesitan de la disposición de residuos, necesitan de alimentos que provean una dieta variada, que vengan de muchos otros lugares. E incluso en términos de desarrollo, eh, cuando se apunta al turismo en, en islas, eh, se plantea esta isla no puede ser turística porque tiene una actividad eh, basada en recursos naturales muy importante. Claro, en un continente yo puedo fácilmente eh, compartimentar las especializaciones productivas de mis distintas ciudades. En el caso del sur de Chile, tenemos una ciudad, Puerto Varas, muy turística, que está a escasos 20 kilómetros de una ciudad industrial y a escasos 20 kilómetros de otra ciudad que es un centro administrativo. Por lo tanto, se puede dar el lujo de especializarse en una sola actividad. Las islas no, tienen que cumplir con muchas funciones de una sola vez. Y además, las islas no son únicamente un asunto geográfico de la geografía física, son una construcción social. ¿Por qué son una construcción social? Lo vamos a revisar con más detalle, pero partamos simplemente por el hecho de que estar en una isla, tener al mar como una frontera, que me recuerda todos los días que estaba ahí, distante de otros lugares, sobre todo del continente, involucra en los habitantes de estas islas una percepción de diferencia respecto del continente y de posible similitud con habitantes de otras islas. Por lo tanto, en esta presentación queremos conocer cómo se percibe la política nacional desde una isla y, de manera más específica, qué se entiende por política en la isla, qué se espera de la participación y si la insularidad incide en el posicionamiento político de los habitantes. En términos conceptuales, pensemos eh, en dos temas. La política subnacional. Cuando estamos hablando de política subnacional, tendemos a presentar en las zonas extremas propuestas de integración territorial. Esta integración del territorio suele ser un ejercicio sumamente vertical. Es decir, se trata de que la zona central de un determinado país provea las condiciones para que el resto del territorio se incorpore de algún modo al, al ritmo de desarrollo. Pero no hay necesariamente un levantamiento de cuáles son las alternativas de desarrollo de esos lugares o cuáles son las especializaciones que esos habitantes podrían eh, identificar como los más relevantes para su vida cotidiana. Esta integración del territorio tradicionalmente ha sido poco satisfactoria a nivel local, justamente porque en muchas ocasiones es puramente nominal, o lo que ocurre en el caso de Chile, es una integración que se da casi exclusivamente a nivel tributario, es decir, de facilitar que las empresas se instalen en un lugar, pero no necesariamente que desarrollen actividades productivas o que eh, establezcan actividades de algún tipo de complejidad. Um, esta integración del territorio además involucra impactos en las capacidades de escalamiento y de priorización local ¿Por qué? Justamente por este contenido, este carácter vertical Implica de que los habitantes quedan supeditados a una gran cadena de decisiones gubernamentales que vienen desde el nivel central Y finalmente esta integración del territorio, sobre todo en países centralizados como es Chile Implica que para todo el territorio pensamos en normas que funcionan igual. Normas que tienen que ser cumplidas eh, por todos los territorios por igual y metas que tienen que ser para todos iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que se castiga a aquellas zonas que no pueden alcanzar eh, condiciones mínimas de habitabilidad, de infraestructura, de provisión de servicios básicos. Por lo tanto, una pregunta eh, de justicia que nos podemos hacer es ¿por qué una pequeña localidad, una pequeña isla, debiese tener la misma visibilidad que una gran región? Si estamos hablando de integración del territorio, ¿Cuál es el sentido de concentrarnos en lugares donde vive tan poca gente si sabemos que la mayoría de las personas y las, los grandes bolsones de pobreza y de problemas sociales están en las grandes ciudades? Vamos a abordar eso a continuación. Otro problema que vamos a encontrar en estas zonas es la informalidad. La informalidad tiene una connotación bien relevante. Se requiere resolver problemas urgentemente y para eso hay que adaptar las normas existentes. ¿Qué es lo que ocurre con esa adaptación de normas existentes? Por una parte, se evita que se conviertan en una carga innecesaria, es decir, se les saca el provecho aplicándolas al contexto en el que se está tratando de eh, implementar iniciativas, metas, objetivos, financiamiento, pero se hace torciendo las leyes, y eso significa de que los, las autoridades locales, los gobiernos locales, o habitantes que acceden a recursos públicos, se enfrentan a la, a, a, a la exposición a castigos. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal, en el sentido de que no están siguiendo las reglas que se aplican para todo el resto del territorio. Y luego, el concepto de insularidad, que lo podemos entender como un proceso que ocurre en tres dimensiones. Una dimensión identitaria, donde el mar genera un impacto en las biografías de los habitantes de las islas. Un proceso, eh, perdón, una dimensión política, que está relacionada con la trayectoria de relaciones con las instituciones, sobre todo con el Estado. Y una dimensión territorial, donde se intenta capturar el control de las decisiones locales y que en la práctica genera eh, distintas pugnas entre eh, actores locales sobre todo. Y algunas representaciones eh, de estas tres dimensiones las podemos encontrar en la conformación de una identidad insular, en el sentido de pertenencia con las instituciones eh, que están teniendo incidencia en estas eh, localidades, y con la fragmentación de actores y estos son tres procesos pero tres dimensiones que siempre van a funcionar de manera articulada no se trata de esto de una jerarquía de dimensiones no se trata de que una genere que la otra venga a continuación sino que las vamos a encontrar simultáneamente de allí que la insularidad tenga sentido analizarla como un elemento eh, que se presenta eh, de estas tres dimensiones simultáneamente esta investigación es eh, fundamentalmente cualitativa, eh, el trabajo de campo ha sido realizado recientemente por restricciones de la pandemia y el estudio de casos se concentra en la comuna archipiélago de Huaytecas, en el sur de Chile, en el norte de la región de Aysén, 1.800 habitantes es la población de esta comuna, y se ubica en este punto, no sé si se ve el cursor en, en la pantalla, pero donde aparece la flecha que dice Huaytecas, Está la comuna archipiélago, que es un punto bisagra, está en medio de la expansión salmonera, que es la segunda o tercera actividad más relevante de exportación en Chile. Y además es un ejemplo único en Chile de eh, fragmentación del mar para facilitar la actividad pesquera. Entonces pasemos rápidamente a la información levantada en terreno no espero que lean todas las citas de manera lineal, pero marqué algunas palabras que algunas frases que pueden ser relevantes para comprender qué es lo que ocurre en ellas. Por una parte, desde las islas se plantea este posicionamiento político que distingue lo local de lo foráneo. Sabemos quiénes son de acá, sabemos quiénes son de afuera, no confiamos en los que son de afuera porque en algún momento se van a ir. Y si se quedan, lo van a hacer siempre con una eh, forma de comprender nuestros problemas que viene de afuera, por lo tanto no es lo más coherente con los problemas que tenemos en nuestra localidad. Y además hay un fuerte escepticismo sobre el rol del Estado. ¿Por qué? Porque han visto en numerosas ocasiones un Estado que hace agnósticos, que promete respuestas, pero que en la práctica no resuelve mucho más allá. Luego, tenemos una asociatividad al nivel local que, nuevamente, está orientada a la resolución de problemas muy eh, básicos, muy materiales. Por lo tanto, la organización tiende a ser fragmentaria, tiende a ser episódica. se activa cuando hay un proyecto que involucra algún beneficio material, directo y de corto plazo. Y los liderazgos que surgen en este caso son beligerantes. ¿Por qué son beligerantes? Porque las propias bases buscan a quienes tengan la capacidad de enfrentarse a las autoridades, que sean capaces de demostrar la rabia que están eh, conteniendo, que sean capaces que, más allá de la rabia, además tengan la posibilidad de plantear un punto de vista eh, que cuestiona la forma en que se toman las decisiones desde el nivel central. Sin embargo, son liderazgos solitarios, no hay mucha articulación, no hay mucha capacidad de incluir a toda la comunidad de estas decisiones, sobre todo la gente tiene poca disposición a participar en proyectos de largo plazo y especialmente con la pandemia son liderazgos cansados que se dieron cuenta de que estaban llevando máquinas a nivel de junta de vecinos a nivel deportivo a nivel sindical eh, de manera solitaria luego tenemos escalamientos eh, que se dan eh, a través del conflicto esto tiene que ver con este carácter beligerante de los liderazgos con esta necesidad de plantear rabias y de plantear un contrapunto con decisiones que no han resultado en el pasado y que eh, conlleva como consecuencia que la población local siente el estereotipo de ser conflictiva. Notan esa percepción que se tiene desde los niveles regional y central como habitantes que eh, son difíciles de, de tratar. También hay una eh, una discusión sobre las dificultades de habitar un, ter un territorio insular como este que está lejano de los continentes. Está a, eh, para que sepan a cerca de 24 horas de navegación de la capital regional. Eh, se plantea entonces, emprender cualquier actividad en este territorio es complejo si yo quiero hacer un examen médico tengo que planificar varios días para aloja alojamiento si quiero poner un negocio tengo que contar con alcantarillado y agua potable que mi comuna no tiene pero esta percepción desde fuera dice lo que le pedimos a la gente de esta comuna es simplemente que cumpla con los mínimos sanitarios, por ejemplo. Claro, pero en el resto del país una persona no tiene que cumplir con plata, que correr con plata de su propio bolsillo para alcanzar esos mínimos que se le piden a los habitantes de estos lugares. Y finalmente, un elemento que no puede ser pasado por alto es que efectivamente vivir en una isla significa que se requiere abordajes diferenciados porque sobre todo, como dice esta persona, se vive lejos de las estructuras de oportunidades. Vivir en una isla implica que Todas las decisiones, efectivamente, pasan por arriba, no necesariamente nos consideran, llegan aquí, pero se convierten en una carga. Por lo tanto, y aquí termino, ¿cómo se percibe la política nacional desde una isla? Bueno, por una parte se ve como algo lejano, y como algo que no considera las particularidades del territorio. Esta... Eh, perdón, aquí se me quedó pegada una... Una, una frase, pero ¿cómo se participa desde la isla? Era la segunda frase. La eh, participación es eh, distante, desconectada, poco pertinente. ¿Qué se espera de la participación? Bueno, la resolución práctica de problemas materiales. Y finalmente, incide la insularidad en el posicionamiento político. Podemos identificar que se produce una identidad política insular. Es decir, estas tres dimensiones se compenetran en la participación política. ¿De qué manera se comporta esta identidad política insular? Por una parte se establecen brechas con los aforinos, se plantea este resentimiento con las eh, relaciones previas con el Estado, y además se produce una fuerte competencia con otros actores locales que están peleando por los mismos recursos y por los mismos participantes de las eh, organizaciones. Por lo tanto, se genera una situación conflictiva, difícil de abordar, y esto es eh, un trabajo todavía en curso, que es lo que vamos a intentar desarrollar en los próximos meses. Ahí están los datos de contacto para seguir esta investigación. Muchísimas gracias. Ahora sí, le damos el paso a Javiera Larraín, quien nos va a hablar de ruralidades en fronteras de recursos, aportes para su comprensión conceptual. Javiera es licenciada en Historia de la Universidad de Chile y Magíster en Geografía y Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es asistente de investigación del proyecto FONDESIT 1210331 sobre ciudadanías rurales y sus investigaciones se han centrado en los estudios rurales con perspectiva histórica. Adelante, Javiera. Un segundito, estoy intentando compartir acá. ¿Ahí se ve completo? Sí, se, sí, ve. se ve completo. Se cayó la presentación. Sí, no, eh, funciona el mouse. No, se quedó pegado todo. Un segundito. ¿Ahora sí se ve? Sí, se ve. ¿Se ve completo o se ve como raro? Se ve completo. Súper bien. Ya, bacán. Bueno, eh, bueno disculpen por llegar tarde. Eh, tuve algunos contratiempos. Eh, y bueno, buenas tardes a todos y a todos los que están presentes. Eh, como ya comentó Álvaro, mi nombre es Javiera Larraín y hoy bueno, les presentaré esta investigación que, que todavía se encuentra en curso y, y que hemos venido desarrollando junto a Álvaro Román, que me presentó, y en, junto con Daniel Lagarde. Y eh, se titula Ruralidad en frontera de recursos, aportes para su comprensión conceptual. Bueno, este estudio, al igual que los, los de Brigid y Valentina, se encuentran... Eh, dentro de un proyecto FONDESI que estudia las prácticas de ciudadanía rural en territorios extractivos, y bueno, quiero aprovechar también esta instancia de, de agradecer a todos y a todas los, los integrantes de, de este bello equipo de trabajo. Eh, bueno, y como antecedente para este estudio, eh, la, la noción de lo rural eh, ha ido amutando a medida que ha pasado el tiempo. Eh, en un principio, eh, esta noción se guió por óptica economicista centrada en lo productivo y así se fue formando una visión peyorativa del mundo rural, como lo tradicional, lo atrasado, en contraposición con lo urbano, que se interpretaba como signo de, de progreso, de modernidad y bueno, para muchos y no solo en el mundo académico, eh, estas visiones continúan aún para algunas personas intactas y bueno, eh, con la reestructuración del mercado en los 80, en los 90 y el vuelco hacia, hacia la exportación en Latinoamérica, eh, las investigaciones giraron en diferentes sentidos, destacando eh, por su parte lo que se denominó como estudios rurales, eh, donde se privilegió eh, otros aspectos del mundo rural que trascienden solamente lo, lo productivo y lo económico. Eh, no, no obstante, eh, aún así... Eh, con, con, la, con la complejidad vivenciada por la reestructuración del mercado, eh, los espacios y las sociedades rurales eh, se han ido modificando de manera diversa. Y bueno, por, por esto, esa dicotomía que existía anteriormente, como entre lo urbano y lo rural, ya, ya no existe. Eh, y por lo mismo es relevante que se continúen eh, buscando nuevas conceptualizaciones para, para definir a lo rural, al mundo, al mundo rural. Eh, y también han surgido nuevos conceptos como la nueva ruralidad o la post-ruralidad. Eh, sin embargo, esta conceptualización sigue siendo problemática. Bueno, desde, desde nuestra perspectiva eh, como equipo, eh, la ruralidad eh, continúa siendo abordada desde enfoques dicotómicos que la sitúan en contraposición con lo urbano. Eh, con análisis centrado en actividades productivas, eh, en sus carencias con respecto a las ciudades. Y por ello, eh, en este trabajo no, nos focalizamos en las definiciones de lo rural, de sus propios habitantes. Eh, se autodefinen como rurales estas personas, eh, re reconocen sus territorios, eh, y sobre todo, de aquellos que sitúan en estos territorios sus proyectos de vida, a pesar de sus carencias, o incluso reconociéndolas y beneficiándose también de ellas. Y entonces entend entenderemos la ruralidad como un concepto sociopolítico, marcado un sistema de relaciones de poder eh, y relevando un modo de vida en espacios configurados actualmente desde una perspectiva productiva extractivista, en lugar de reducirlo únicamente a un modo de producción agrícola. Y bueno, con esta revisión sobre estudios rurales, eh, no, no hemos percatado que se ha prestado poca atención a, a la naturaleza como, como categoría de análisis, como... Y como resultado de ello, se, se ha perdido de vista que los vínculos entre quienes forman parte de una cadena de valor están mediados por las relaciones de poder que, que buscan darle un orden a la naturaleza. Y como consecuencia, accedemos a la naturaleza a través de, de su conversión en mercancía. Y también, al, al mismo tiempo, el mundo rural ha quedado relegado ya que solo es reconocido desde su rol productivo como prestador de servicio, a actividades industriales, o también como, como soporte a la, a la vida urbana. Y de alguna manera se, se ha ido invisibilizando o negando aquellas relaciones socioproductivas que eh, están ligadas a la subsistencia y al intercambio local de, de estos territorios. Entonces, de esta forma eh, hemos buscado extender el análisis de, de, de actividades extractivas mediante la incorporación eh, de una construcción no mercantilizada de naturaleza, eh, utilizando el análisis de la, del paisaje, de la evocación del paisaje que, ma que manifiestan los habitantes y bueno, las habitantes rurales. Bueno, en esta investigación se sitúan las regiones del CEN, eh, parte de la Patagonia chilena, y la región de O'Higgins, que se ubica en la zona central de Chile. Y bueno, se realizó un trabajo de campo en comunas con alto porcentaje de ruralidad, eh, específicamente en Pichidegua, San Vicente y Tahuatahua, San Vicente de Tahuatahua y La Estrella, para el caso de Higgins, y en las comunas de Cisnes, pero específicamente en la localidad de Puyuhuapi y Puerto Cisnes, para el caso de Aizé. Y bueno, el objetivo de este estudio... Eh, fue comprender la valoración de las transformaciones del mundo rural en frontera de recursos a través de la experiencia del paisaje. Y para la ejecución de esta investigación, eh, se utilizaron técnicas de levantamiento de información cualitativa. Bueno, en primer lugar, en agosto y en septiembre del 2021, se realizaron revisiones bibliográficas y trabajo de campo en las dos regiones, y así también fueron definidas la, las comunas y las temáticas de estudio. Y luego durante los últimos meses del 2021 se realizaron 57 entrevistas semiestructuradas a habitantes rurales. Y en enero y marzo del 2022 se aplicaron cinco talleres participativos. Y bueno, por último, en las entrevistas y los talleres se fueron codificando y analizando por medio del software, software Atlas.ti. Eh, bueno, con relación eh, al marco teórico, los dos conceptos que relevamos son por una parte frontera de recursos, eh, la cual entenderemos como la configuración espacios temporales contingente en la que un determinado régimen de control sobre los recursos naturales es reemplazado bruscamente por uno nuevo. Entonces las fronteras de recursos implican la transformación del territorio para moldarlo al modo de producción predominante, pero también modifican la forma en que su habitante acceden y controlan la naturaleza. Esta frontera de recursos se relaciona directamente con un modelo capitalista de expansión geográfica y de dependencia de los de devenires del mercado financiero mundial. Y por su parte, el paisaje eh, lo entendemos siguiendo a Simil eh, como una construcción social que ordena los elementos de la naturaleza de un modo arbitrario para darle sentido. Y se trata de, de un ejercicio abierto a actores que normalmente están excluidos de participar en procesos asociados a cadenas productivas. Y por un pequeño momento, un breve lapsus, eh, se suspenden la, las jerarquías y exclusiones propias de las relaciones de poder. Entonces, así la, la evocación del paisaje eh, logra relevar a la naturaleza, primero porque requiere de ella para generar una construcción social a partir de, de una evocación, y segundo porque genera una construcción que, que considera, junto con lo productivo, la, las nociones de estar o habitar en el territorio. Eh, bueno, y con relación eh, respecto a, lo, a los primeros resultados obtenidos, que son resultados preliminares todavía, eh, abordamos lo, los modos de vida y las transformaciones socioespaciales socio, socio que ocurrían en las regiones de estudio tras la llegada de las industrias. Eh, así se observó que entre las décadas de 1980 y 1990, eh, arribaron diversas eh, industrias extractivas de alto impacto a las regiones de O'Higgins y de Aysén, dedicadas a la producción intensiva de, de commodities, destacando los cerdos y las frutas para las comunas analizadas de O'Higgins y los salmones para el litoral eh, bueno, y Por su parte, eh, las instituciones del Estado comienzan a desplegarse de manera más intensiva eh, recién en la década de 1990 en los territorios rurales. Bueno, y desde entonces, según las y los entrevistados, los territorios rurales y sus habitantes han experimentado diversos cambios, directos o indirectos, propulsados ya sea por la industria o el Estado o en conjunto. Y nombraré lo, lo más relevantes. Eh, por una parte se observa una disminución y cese de las actividades económicas tradicionales, como la agricultura familiar campesina, en el caso de Higgins y la pesca artesanal, en el caso de, de Aysén, y con esta cese o disminución, eh, con ello una, como una pérdida de una serie de prácticas socioculturales eh, ligadas a estas actividades. En segundo lugar, se observa eh, una mayor intensidad en el proceso de descampesinización y proletarización de los habitantes rurales. Eh, al verse obligado a vender terrenos o abandonar sus rubros tradicionales, como el caso de la pesca artesanal. Y también eh, los habitantes manifiestan cosas positivas con respecto a la llegada de la industria, como la mejora en sus condiciones laborales o, o poder tener acceso a fuentes laborales distintas. Eh, no obstante, eh, se, se observa una, una disminución en la diversidad de estas fuentes laborales. Y por lo mismo se ha hecho más progresiva eh, la migración juvenil. Bueno, también con la llegada de esta industria y, la, y, y como el despliegue estatal, eh, comenzaron a llegar eh, nuevos habitantes a, a estos territorios, aumentó la conectividad por una parte, y a eso me refiero con, con las carreteras, eh, mayor pavimentación de los caminos principales, acceso a internet, eh, y aunque algunos de estos avances, las personas lo, lo vinculan directamente con el, con el despliegue de la, de la empresa en los territorios. Eh, y por último, eh, los habitantes señalan transformaciones profundas en el entorno, como la deforestación, la contaminación o la disminución de la biodiversidad. Bueno, en, en este segundo apartado eh, queremos relevar eh, tres categorías ligadas directamente con territorios en frontera de recursos, como la dialéctica del progreso, el disciplinamiento y la exclusión. Y bueno, con relación a la dialéctica del progreso, este es un, un, un concepto asociado a la urbanización de lo rural en relación a la interacción de la capacidad de la industria extractiva de promover el progreso en los territorios rurales. En muchos casos, bajo el amparo de la inversión pública estatal. Y donde se conjugan las prácticas productivas tradicionales, la pesca artesanal, la agricultura familiar campesina, eh, el sentimiento de desamparo con la salida de la empresas de sus territorios y también la, la tolerancia la aceptación a la, a la contaminación del medio ambiente. Entonces, por un lado, los habitantes señalan que está muy bien en que la empresa traiga opciones de fuentes laborales. Sin embargo, por otro lado, eh, solo genera beneficios para algunas personas que trabajan directamente con la empresa y son cada vez menos o son personas que vienen de otras regiones o del extranjero y al mismo tiempo eh, sus prácticas cotidianas... No las pueden realizar porque están contaminadas el agua o no han o no, encuent o no se, encuentran, o se encuentran obligados a abandonar sus actividades productivas tradicionales. Entonces, de alguna manera, la industria trae progreso, pero solo en ciertos términos, como fuentes laborales, servicios, pero como en contracara, excluye o elimina elementos o habitantes de relevancia para la vida rural, los cuadeles que han excluido en el fondo de, de este supuesto bienestar como es el caso de la conservación del medio ambiente o de las prácticas productivas, tradicionales y ancestrales. Y bueno, en segundo lugar, eh, el disciplinamiento se encuentra asociado a las prácticas de dominación donde se priorizan las oportunidades laborales, la salarización de los trabajadores de los territorios rurales y la aceptación de las condiciones laborales intermitentes. Entonces, sopesando la contaminación de los recursos naturales, el medio ambiente en que habitan, y las enfermedades asociadas a la producción extractivista, como eh, malas condiciones de salud mental. Eh, entonces, el borramiento de lo rural tiene que ver con, con el disciplinamiento. A estas personas nadie les le preguntó, a estos habitantes eh, nadie les preguntó si deseaban dejar de ser rural. Por ejemplo, eh, Toda la inversión pública, se, o mucha de la inversión pública, se orientó a la industria extractiva y dejó de lado, puede ser al menos el sentimiento de, de los habitantes de estos lugares, dejó de lado a los campesinos o a los pescadores artesanales. Y por último, eh, la exclusión. Eh, la, se señala que la industria extractiva no ha generado, desde la perspectiva de sus ciudadanos, eh, una dinámica armónica con los modos de producción tradicional. Entonces, no logra revertir la situación de añoranza de salir de estos territorios para surgir. Entonces, los trabajadores de esta industria son por lo general trabajadores intermitentes, provenientes de, de otras regiones del país, como, como ya señalaba. Eh, bueno, y como, como última categoría de análisis, lo, lo fundamental para, para comprender el paisaje como, como categoría de análisis, es que eh, en el proceso de, de entrevistas eh, le, se les preguntó a estas personas, a los habitantes rurales, sobre los efectos tanto positivos como negativos de las industrias. Eh, y ellos generalmente entregaron respuestas vinculadas con, con el trabajo, por ejemplo, que la industria han generado empleo y que en el fondo no pueden estar contra ellas, que que tienen elementos negativos, sí, pero que trajeron trabajo, que la, las personas pudieron pagar la educación de sus hijos, que se pavimentaron los caminos. Entonces, de alguna forma, este discurso dificulta el acceso al, al discurso o al, al tener acceso a lo que se dice sobre, específicamente sobre las transformaciones territoriales de manera directa, eh, porque con ese discurso es posible acceder a otros elementos como el mejoramiento de las condiciones de vida o las posibilidades de las personas de, de identificarse como, como parte de un modelo de desarrollo, entre otros. Estamos en el tiempo, Javier. Sí, chuta. Ya, entonces, voy a pasar a los comentarios finales. Eh, escucha. ¿O no? No sé, Álvaro, ¿tú me dices? Sí, para que tengamos tiempo de, de consultas y comentarios al final. Ya. Eh, bueno, por último, como comentario final, eh, observamos el modo de vida rural como resistencia a esta desnaturalización, a este proceso eh, de transformaciones territoriales. Entonces, la permanencia de, de estos habitantes en estos territorios, y el no abandono... Eh, Puede ser analizado como un proceso de resistencia frente a la denaturalización de su mundo rural, al borramiento de, de su hábitat rural. Eh, y por su, por su parte, la, la noción de paisaje, que no alcancé a explicar del todo, eh, permite manifestar una, una posición contrahegemónica, pues esta involucra una crítica a las relaciones de poder que se han asentado recientemente en estos territorios. Eh, a través de las prácticas socioproductivas se, se reorganiza el acceso al, me, al medio y a las nociones de conexión significativa con elementos naturales que permiten la evocación necesaria para señalar la definición de un paisaje. Y por lo mismo las expectativas son críticas. Por último, eh, la entrevistada y los entrevistados manifiestan una gran incertidumbre, eh, tanto campesinos como pescadores artesanales, respecto al futuro de, de este mundo rural debido a la gran depredación de la industria, de sus territorios y del maritorio. Muchas gracias. Gracias Javiera. Tenemos 15 minutos para eh, preguntas, eh, comentarios breves, pero sobre todo preguntas por parte de quienes están asistiendo. Así es que pueden levantar la mano para activarles el, el audio. No hay ninguna consulta, comentario, algún concepto que haya sido poco trabajado. ¿Alguna reacción a alguno de los enfoques? Aquí Patricia Artamán levanta la mano. Adelante Patricia. Ahora sí, ya, no puedo poner la cámara parece. ¿Pero me escuchan? Escucha bien, sí. por lo menos. Ya, genial. Súper, no, a mí, bueno, ustedes saben, yo para el, el resto que esté conectado, yo soy eh, parte del equipo, como, estoy como tesista doctoral y la verdad es que ha sido súper enriquecedor ver las tres presentaciones y, y ver también cómo finalmente surgen productos concretos eh, a partir del desarrollo de, de, del trabajo de campo y de las mismas líneas que ha intentado desarrollar el, el fondo Así que es súper gratificante haber escuchado las tres presentaciones. Y sobre, los, eh, sobre algunos conceptos, eh, me quedo dando vueltas, tal vez aquí darle la oportunidad a Javiera, que quedó eh, con menos tiempo, o, o se... La, la, alcanzó el tiempo, eh, me quedó dando vueltas el concepto de disciplinamiento. A propósito, bueno, de lo que ya se ha visto, se ha observado, ¿verdad? Pero cómo el disciplinamiento también tiene una relación o una dependencia en torno a la política local y también me atrevería a decir, y bueno, también es una de, los, de las propuestas de la ecología política, eh, la misma eh, la misma instalación de empresas eh, importantes en la zona entonces como eso finalmente se puede leer eh, pero más que más que el disciplinamiento propiamente tal o tal vez agarrarlo desde ahí es como la relación o esta interdependencia entre las personas y estos otros como nichos de, de poder ya sea políticos y privados eh, y tal vez profundizar entre eso para los, las tres exposiciones. Pensando en que es, es uno de los desafíos eh, para la lectura desde la geografía crítica el hacer esta visión desde las escalas. Entonces, cómo una escala local o ya sea como de comunidad dialoga o cómo son los tránsitos que se generan eh, con la escala a nivel global o como a la escala en este caso que que tiene un mayor control político y económico. Entonces concretamente son las reacciones de las tres, de las cuatro presentaciones ante el concepto de disciplinamiento. Sí. Perfecto. Javier aparte tú cómo expusiste el término y después los demás vemos cómo podemos plantear una respuesta. Eh, sí, el disciplinamiento. Eh, bueno, nosotros lo, lo, lo expusimos, lo conceptualizamos, que se encuentra eh, asociado como a las prácticas de dominación, eh, donde se han priorizado como la, las oportunidades laborales de las personas, como el trabajo o la salarización de, de los trabajadores de los territorios rurales. Y entonces como que las personas se encuentran un poco como... Obligadas a aceptar estas condiciones laborales intermitentes, o sea, como en que se ve un proceso de disciplinamiento. Eh, y también el proceso de disciplinamiento, también está aceptación a, a la contaminación de, lo, de los recursos naturales, como el medio ambiente que habitan, o también la, la aceptación de, de enfermedades que, que trae este trabajo, que, que es muy duro de salud mental o de dolores musculares, eh, y eso más que nada. Y también lo que, lo que comenté, pero que no sé si se entendió tanto, es que en el fondo nadie le... fue un disciplinamiento como obligado, porque nadie les preguntó a estas personas si es que querían eso, si querían esta forma de desarrollo o no, como que se generaron políticas públicas desde arriba, eh, Estas se orientaron hacia la industria extractiva y todo lo demás, todo lo, la historia local o la producción local queda como un poco relegada y obligada a seguir eso. Entonces, por eso el proceso de disciplinamiento. Gracias, Javiera. Eh, Valentina, Brigitte, ¿quieren ensayar alguna reflexión sobre el disciplinamiento? Bueno eh, a mí, lo, el concepto, como lo expuso Javi, eh, y en relación con, con la investigación que expuse, es que se puede relacionar directamente con lo que sería el concepto de frontera de recursos, donde los habitantes quedan subordinados a estas nuevas lógicas de eh, producción eh, que están relacionadas con... La llegada de estos capitales que dependen directamente de la extracción de los recursos naturales y que también se eh, luego cumplen un rol en estas cadenas globales de producción y que tienen efectos. Eh, uno de los efectos es la transformación territorial que, por ejemplo, estamos evidenciando en, en las comunas del secano interior, como también en las comunas del secano costero, tienen muchas similitudes. Entonces, de alguna manera yo, yo, lo, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Como cuáles son las transformaciones territoriales en cuanto a los usos de los suelos, que cambian las dinámicas productivas eh, económicas de los territorios. Y bueno, los habitantes se subordinan a estas, como no, no tienen una voz, no tienen una, un, una voz ni un voto, una participación e incidencia en el desarrollo de estas nuevas transformaciones. Eh, yo, más que nada, averiguar justamente desde las prácticas de ciudadanía rural, eh, que hemos visto en la práctica que en fronteras de recursos la relación entre Estado, industria y, y comunidades es súper compleja. De hecho, se logra bien poco articular. Hay fuerzas que se superponen, eh, la ciudadanía se siente muy pasada a llevar, ocupan en algunos casos los espacios de, de decisión, digamos, formales, está, no sé encuentros que hace el municipio para tomar cuenta ciertas decisiones, pero finalmente lo que encontramos es que los ciudadanos se sienten sumamente decepcionados porque es como para ellos, eh, no sé, que se hace por cumplir. Entonces, eh, es súper difícil eh, esta relación y esta articulación y, y claro, o sea, los ciudadanos son los que más se resienten en el, en el proceso. Bueno, a mí lo que me gusta del concepto de disciplinamiento es el, el, el que implica una imposición moral. Eh, una forma de eh, trasladar a todos los niveles la, un, un, un sistema de normas, de obediencias. Pero además a mí me cuesta pensar esto como algo dicotómico, O sea, yo no lo veo desde una perspectiva de subordinados y, y, y quienes dictan las órdenes, sino que son transmisiones morales. Y por lo tanto se puede dar y se da, que actores locales están sumamente alineados con eh, la explicación de cómo funciona el mundo, que dan aquellos que aparentemente están en una posición de, de, de mayor autoridad. Eh, particularmente pensemos en cualquier funcionario de una municipalidad, en cualquier habitante, eh, dirigente de una organización, que por ejemplo cree válida y confía ciegamente en la teoría del chorreo, o que considera que efectivamente hay quienes tienen más cualidades para mandar y quienes tienen menos, y por lo tanto... Ese disciplinamiento se puede reproducir, no necesariamente como una relación eh, dialéctica, sino que puede ser mucho más compleja y, y, y distribuida en la sociedad. Eso solo quería plantear como para poner un poco de ruido en la mesa. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, pregunta, comentario breve? Perfecto, entonces cerramos la sesión, bastante puntuales en, la, en, en los plazos del Congreso. Eh, muchas gracias a quienes eh, participaron eh, asistiendo a estas sesiones, gracias a, a las panelistas, gracias a Alex, que está en las sombras, que nos ayudó con la eh, coordinación de la videollamada, y la invitación queda hecha para eh, conocer sobre estos proyectos, eh, eventualmente establecer eh, más dudas y consultas a través de las redes. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias Álvaro también. Muchas gracias Álvaro. Gracias. Hasta a luego. Todos.